Gabriela Verde Soto, es ingeniera electrónica en automatización y control, tiene una maestría en robótica y automatización. Porque sentía atracción por las matemáticas, la ciencia y la tecnología. Buscaba soluciones con lo que tenía a la mano y me intrigaba saber cómo funcionan las cosas. Además, los perfiles más demandados por las empresas son aquellos relacionados con la disciplina STEM. Dentro de estas cuatro ramas del conocimiento existe una infinidad de carreras universitarias. Elegí estudiar una ingeniería porque son famosos por su dificultad y eso lo consideré como un reto personal. Sabía que sería necesaria una gran dedicación y esfuerzo y al final de todo el camino recorrido me ofrecería una gran satisfacción personal. Además ser ingeniero es sinónimo de amplios conocimientos y de habilidades complejas si invierte años en prepararse para ser pioneros de los avances tecnológicos y científicos de nuestra sociedad. Compartir con mis estudiantes nuevos avances en el campo de electrónica, robótica e inteligencia artificial. Además, realizo investigaciones en diferentes temas y desarrollo proyectos. Trabajo en equipo, colaborando con estudiantes y otros profesionales. El progreso no conoce fronteras. No existe un lugar en el mundo que no necesite mejorar de una u otra forma. Y como tal, una ingeniera puede utilizar sus capacidades y habilidades sin importar en dónde se encuentre. La oportunidad y capacidad de poder cumplir tus sueños no debe estar condicionada por tu género. Las mujeres podemos ser la inspiración para que más mujeres se atrevan a perder los miedos y empoderarse para lograr la igualdad efectiva en todos los ámbitos de la vida. Pueden existir estereotipos y barreras. No podemos hacer que la sociedad cambie sus convicciones, así que debemos concentrarnos en esforzarnos en dar lo mejor de cada una y demostrar que las mujeres somos capaces y extraordinarias. Recuerda, debes estudiar algo que te apasione y que realmente te aporte algo positivo. Sigue tu vocación y habrás tomado la decisión acertada. Graduarme en el doctorado en Ingeniería Electrónica en Telecomunicaciones, ser pionera en investigaciones relacionadas a la bioingeniería, solucionando problemas del área de la salud, generando plataformas asistenciales para personas con dificultad en la movilidad que les permita mejorar su calidad y estilo de vida, Creando sistemas de rehabilitación innovadores adaptados a las necesidades de cada persona. Y ser generadora de espacios propios para mujeres desde donde se pueda promover y apoyar las iniciativas dirigidas por más mujeres en los ámbitos de la ciencia y la tecnología.